toda la información y la inteligencia que pueden aportar Vox Populi, nosotros enviarla como datos a estas bombillas inteligentes y poder de esa manera detectar patrones y mostrar una información u otra.